En una acción inédita en Cataluña y el resto del territorio peninsular, activistas independientes y miembros de pirañas veganas detuvieron un camión que transportaba vacas al matadero de Mercabarna en Barcelona. Nuestra intención era parar el camión y en ese tiempo negociar con la empresa para que nos cediesen un animal y así dejarle de vivir su vida. Varias activistas bloquearon el paso del camión con flores, poniendo de manifiesto que era una acción pacífica mientras dos más se encadenaban en la parte de atrás y el resto daba agua a los animales con el objetivo de intentar reconfortarles en sus últimos momentos de vida. No puede mover el camión que hay gente atada, ¿eh? No, no, que no... El transportista en, en primer momento reaccionó de una forma un poco violenta porque quiso arrancar el camión, incluso habiendo activistas delante y yo y mi compañera detrás encadenadas. Los seguridad de Mercabana la verdad es que se comportaron porque no fueron tampoco, eh, como diría, violentos con nosotros e, e, e intentaron mediar entre nosotros y el camionero. ...y bueno y al final cuando vimos que ya no fue posible... ...pues nos fuimos. El colectivo Pirañas Veganas se siente animado a llevar a cabo... ...otras acciones semejantes en los próximos meses... ...dado el soporte popular recibido tras la acción... ...a pesar de no haber conseguido el objetivo inicial. Hubo mucha gente que reaccionó de forma positiva... ...que está intentando dejar de comer carne... ...nos llegaron muchos mensajes de este tipo... ...aunque esta vez no conseguimos el objetivo... ...vamos a seguir intentándolo... ...porque pensamos que cada paso hacia el veganismo es bueno...